Hay dos eh, maneras de practicar o aplicar los poderes durante la vida, y otra cuando estamos falleciendo, y son de instrucciones específicas para fallecer. Bien. El orden que vamos a estar repasando aquí juntos eh, es el orden para vivir, porque primero vamos a vivir Apenas después vamos a morir. En la vida el primer poder es ímpetu. Y a veces lo he tra traducido determinación fuerte. pero pensando en la palabra tibetana creo que ímpetu es mejor y la palabra tibetana el poder aquí es la misma palabra que usamos que se traduce con el karma entre los cuatro aspectos del karma el aspecto que nos propulsa a la siguiente vida es esta ímpetu es ímpetu por esto creo que ímpetu es mejor sin embargo, cómo lo practicamos es, lo, lo vivimos como determinación. Que usamos nuestra determinación, una determinación muy firme, para tener y en nuestra práctica. El segundo es familiaridad. Después, eh, literalmente es eh, semilla blanca, que normalmente traduzco como semilla de virtud, esto realmente no me gusta usar blanco y negro así, es, creo que fácilmente se convierte en racista, realmente. La ética no tiene color. pero así se presenta en el texto, ¿No? semilla de virtud. Después viene culpar el ego o reprochar el ego, R literalmente decir reproche, pero cuando recibes las instrucciones es obviamente reprochar el ego, no es reproche con cualquier otra cosa. Y finalmente es aspiración o plegaria. Esto es el orden que vamos a estar repasando. Sin embargo, simplemente para que sepan, el orden para practicar en la muerte empezamos con semilla de virtud. Después aspiraciones, después Reproche, reproche el ego. Después, ya casi en los últimos, la última, última parte de la fase de fallecer, impetu. Entonces es el impetu que cuenta. Y al ver el final, ya sabe, es pura familiaridad. Y al final, final, ya, ¿no? Tienes ímpetu, pero lo que está familiar para ti ya, esto es lo que vas a tener. Así que el orden se distingue un poquito. Y eh, para empezar, eh, la línea que dice practican los cinco poderes la esencia de las instrucciones condensadas. Y, y creo que voy a ir cambiando la traducción hasta que tenemos algo que realmente nos conviene. Después usamos esto. Pero cuando está hablando de la esencia de todas esas prácticas personales, todas esas instrucciones preciosas, que ahora vamos con la esencia. Tenemos otro dicho de Atisha. Atisha comentó que lo que nosotros, lo que hay que conocer, lo que hay que aprender y entender es ilimitado. No hay límites. Nunca vamos a llegar al fin de lo que podemos ir aprendiendo. Nuevas ciencias, nuevas tecnologías, obviamente, pero aún simplemente lo creamos ¿no? y no llegamos al fin, no, ¿no? ¿cómo? Y a la misma vez que tenemos este campo ilimitado de cosas a aprender, nuestra vida no es ilimitada, es ilimitada. Y además no sabemos, no, no sabemos, ¿Cuándo va a acabar? No tenemos certidumbre. Una vez estaba comentando con Yang Zi que cuando estaba haciendo el doctorado, dije que no, porque había momentos en que me estaba preguntando, ¿sigo? ¿sigo? ¿Sigo? Digo, ya suficiente, no, ¿qué hago? ¿no? Y le estaba comentando que es muy riesgoso, invertir tanto tiempo en esto porque si no tengo larga vida pues es una inversas, inversión que nunca voy a poder usar ¿no? estaba bueno medio bromeando, pero sí estábamos platicando serio no que no sé qué que, no si no voy a ¿no? vivir mucho después de tener esto pues qué estoy haciendo aquí no no te preocupes, vas a tener larga vida. Wow. Que a veces me gusta tomar esto como realmente, esto era ¿No? ¿No? Una, un comentario auténtico y serio y otros, ¿lo a lo mejor Pero esto es nuestra situación. Seguir aprendiendo, aprendiendo, acumulando más entendimiento, es muy riesgoso si estamos aplazando el momento de usarlo. ¿No? Por esto, recibimos una enseñanza o leemos un texto, contemplamos ya ahora. No vamos buscando otro libro para explorar más el tema. ya. Contémplalo, medítalo, úsalo. Mastícalo, traga, digérelo. Pero también y especialmente en el mismo tibetano, la cantidad de prácticas. No, no tengo otro trabajo ya 15 años. Nada más estoy 100% metida en esto y la cantidad de prácticas que nunca ni voy a Conocer los nombres de sus textos. ¿no? Es impresionante. Los métodos, las prácticas, ¿no? las iniciaciones, las deidades, las instrucciones, todo, todo esto. ¿no? Y ya que nuestro tiempo es limitado, realmente ilimitado, y no sabemos. Aún si ya me sirve un coche, te lo dice. No lo puedes tomar demasiado en serio. Puede ser que está bromeando. Lo probable es que sí. Por esto necesitas, necesitamos nosotros discernir ¿Qué realmente necesito para morir bien? Y para vivir bien. ¿Y qué no? Pues no. Sí, es interesante. Espero que hay muchas otras personas usando y transmitiendo esta enseñanza. Pero para mí, yo necesito trabajar esto. Y por lo tanto necesitamos saber seleccionar entre la variedad ilimitada de cosas que hay. Y aprender y practicar, pero si llegamos al primer poder ímpetu o determinación, qué ímpetu en qué necesitamos ímpetu. Este proceso de extender nuestra compasión para todos seres. Que los seres son ilimitados. Sus sufrimientos también. Ya podemos ver que va a tomar tiempo. Así que vamos a necesitar una determinación muy y ustedes que están aquí en ese retiro son un ejemplo de esto surgían muchos obstáculos muchísimos y varias personas tenían menos obstáculos que tú y por lo tanto no llegaron ¿No? pero si el ímpeto es muy fuerte Luis, en la cocina, nos estaba escribiendo tantas veces al día. Mira, estoy disponible, realmente lo necesito, lo quiero, hablar. Tantas veces. Ok. Ok. Esta determinación, sí, sí, sí. Gracias. A Dios. Y tenemos este este dicho tibetano también que el dharma no le pertenece, no tiene dueño. Recómete, le más les comenté una vez. El dharma no tiene dueño le pertenece a quien tiene determinación. ¿Tú tienes gran determinación? El darme es tuyo. Lo vas a lograr. No tienes gran determinación. Los obstáculos te van a superar en el segundo día. Y determinación, la palabra para determinación en este dicho en tibetano es yin yu, que normalmente se traduce como fortitud o determinación, persistencia, pero literalmente son dos sílabas. La primera, yin, es el mismo yin que yin es corazón, y yu son huesos. Tú vas con tu corazón y tu huesos, ¿no? no sé si se expresa pero es en también es muy evocativo. ¿no? Los huesos van a trabajar y el corazón también, y van juntos. Y de esto sí. Y el, el mismo que mira, reparece el ejemplo de Nicro. tú ves, él puso sus huesos literalmente en lo que hizo Pero el corazón también. Los dos juntos. Y mira que logró. Y porque debemos de tener. Una determinación que tiene mucho ímpetu y nos va a llevar ¿no? larga distancia es porque la actitud de bodhicitta es muy largo alcance. Y en qué realmente, finalmente, necesitamos ímpetu es en nuestra práctica de bodhicitta bodichita no, no es compasión light, es compasión completa, tan completo que para los seres tú te sacrificas por completo, y no un sacrificio fácil que tú te sacrificas allá. Un sacrificio en que te sientas y te miras lo que has hecho y lo purificas y lo arrepientes y vuelves a mirar, y te purificas, y no, no, y veo todavía esto, y no, yo sigo, sigo. ¿no? Entendiendo que sin ese trabajo no lo creo Hace un tiempo, cuando estuvo hace dos años, creo que era, había un terremoto muy muy serio en Tibet, en Kham, y el monasterio de Chango quedó en de destruido. Durante la hora de las plegarias en la mañana, cuando todos los muertes estaban Muchas parecían, muchas. Y arriba, como es la tradición, había un centro de retiros, pero centro de, de retiros no es centro de retiros como aquí. Son los cuartos, ¿no? Estás encerrado y practicas tres años sin ver a otra persona. Tres años de compromiso una tres años nada más me importa se sí, me estaba acordando otra situación en el tíbet en 50, 58 en otro monasterio estaban los manos del monasterio, estaban tomando la decisión que nosotros nos tenemos que ir y aquí no vamos a tener las condiciones para seguir practicando el Dharma. y el Dharma es más importante que nada, entonces vamos donde podemos. Todo el monasterio se fue. Pero comentaron con la gente que estaba dentro del centro de retiros, haciendo, tomando un compromiso, entrando en este centro de retiros, toma un compromiso. Si fallezca, si yo fallezca, fallecer en este retiro está lo mejor, las mejores condiciones voy a tener para fallecer. Perfecto. Este es el compromiso que tomas entrando. Este ímpito. y los bancos se les acercaron diciéndoles, es una situación muy grave, muy, muy grave. Les podemos dejar suficiente comida seca ¿no? para que terminen su retiro, pero no tenemos mucha confianza de que ese de retiro, ¿qué va a ser? Y nosotros, sus lamas, les estamos dando permiso de interrumpir su retiro. Salimos del Tíbet y lo retomen en otro lado. Y había varias, varias mujeres que me dijeron, yo prefiero mantener mi compromiso, Entendiendo que cuando salga, puede ser otro mundo. Pero yo tomé este compromiso con los seres sintientes. Y yo sé que donde quiera que esté, voy a poner el dar en mí, pues me quedo. Y había varios que decidían que no Y son dignos de gran, gran respeto. Y seguramente eran entre los que ya sabemos, entraron en la cárcel después. Y practicaban un un increíble. Y no podemos decir que no tenían las condiciones para practicar el Dharma. Porque cuando tienes esta determinación, no te van a hacer falta el bueno o malo. Pero los monjes en el monasterio de Kammer Poche se le derrumbió en el terremoto las casas, sobrevivían pero no tenían ni en donde practicar, y decidían usar su tiempo ayudando a sacarlos, al primero tratando de rescatar quien no había todavía fallecido en este montón de ¿no? piedras y cosas, y después sacando los cadáveres, y en los entrecientos se sentían al lado de los cadáveres y hacían. y descansaban muy poco. Lo que tenían estaban dando, pero haciendo su práctica con los cadáveres, para los cadáveres, haciendo su práctica. Este ímpetu vas muy, muy lejos, muy lejos, con esta determinación, este compromiso. Y parte de esta práctica es planificar y cuando haces planes, parte de planificar es prioritas, prioritizas, priorizas priorizas priorizas, priorizas. priorizas, priorizas, priorizas. Para lograr esto, yo sé que las cosas que hay que entender son ilimitadas, pero yo tengo este plan específico, tengo ciertas metas, estas otras cosas ahora no porque no me van a ayudar en moverme hacia esta meta. ¿No? Las películas son muy interesantes, pero no me van a hacer mover en este... Hacia esta meta, entonces, no? ¿no? Sí, sí, entonces sí, pero si no, entonces sí. Mis propios dramas aquí. Son muy interesantes. Me muevan en esta dirección o no. Porque esta es otra película. ¿No? Y cuando digo película, no estoy solo hablando de la cine. Estoy hablando de toda la drama. Y cuando tenemos este plan que esta vida sé para qué es, por qué es y qué es. No tengo claro y es como jugar a ajedrez. Cuando estás realmente tratando de planificar ¿no? algo a largo plazo, especialmente que no es tan lineal ¿no? no usamos este ejemplo de un camino, pero el camino puede ir en una espiral. ¿no? cada vez más profundo, cada vez más profundo, cada vez más alto. ¿No? Subir montañas a veces hay que ir en una asfaltada, no podemos ir así. Y si este es el contexto, si lo imaginas, imaginamos ¿no? Esta, este proyecto vasco de la bodichita es ¿no? realmente servir a otros realmente. Cualificarlos a servirnos de lo que más cuenta. Necesitamos limpiarnos. Necesitamos hacer esto. Necesitamos cultivar concentración. Necesitamos cuidar la ética. Necesitamos cuidar la ética. Necesitamos mucha introspección. Necesitamos mucha honestidad con, con nosotros mismos necesitamos estar abriendo el corazón y abriendo y abriendo y se nos hacen las prioridades muy claras esta es mi prioridad pero con ng también necesitas observar muy muy bien muy listamente qué es tu situación ahora porque si quieres captar la, el castillo sí. la rey, no ¿cómo se llama la sí, las piezas no, yo sé que rey pero hay un castillo las torres ¿ok? tú sabes que necesitas captar las torres pero mira tu posición esta práctica alta de captar torres capturar torres, no es para hoy pero en cinco movimientos sí puede ser. ¿Sí? Y tú puedes mantener tu ímpetu porque tú sabes que ahora lo que en mí es bastante débil es la generosidad. ¿Sí? Pero en este momento tengo tanto apego bueno, entonces déjame trabajar y después, y, ¿no? y vamos ¿sí? observando, evaluando. Tenemos una idea del terreno. Ya hacemos nuestro plan. Y de acuerdo con la vida, nos contesta o la otra persona hace, vamos a ir adaptando, adaptando, adaptando la estrategia. Un poquito. Pero sabemos, esto es la meta, esta es la, letra, esta es la Así no, entonces así. Así no, entonces así. Y así seguimos. Pero fortalecer con las motivaciones no importa el ser el compromiso que tenemos con nosotros hoy, ¿qué hago? esto es lo que hago y lo hago mañana también, pero hoy lo hago repetiendo cada nueva actividad que hacemos aclaramos. ¿Por qué lo hago? Porque los seres están sufriendo. Y por lo tanto necesito, necesito hacer eso. En este contexto de un plan de muy largo alcance que es la iluminación. Pero desde ahora hasta la siguiente vez que nos vemos la tarea es muy sencilla, porque va a ser el Por la mañana la, el primer pensamiento antes de levantar, de aclarar qué hago, empezando con los enemigos que me han perjudicado, etc. No con los o sea, que. Usa esta motivación muy fuerte. En ¿Sí? este después es hasta dureza toda esta vida, todo este año, todo este mes, toda esta semana, todo este día, toda esta hora. ¿Sí? Y cada vez más intenso se hace la motivación. aunque tenemos todo el universo quedamos atrapados por el ego y no podemos como una ley de gravedad no podemos seguir no, no podemos seguir saltamos un poquito y alegro otra vez nos detiene de en la tierra pero si pensamos cómo es que los fuertes llegan a la luna cómo es que ellos van más allá del alcance de la fuerza incluso de gravedad ¿Y de ¿Sí? simplemente complicado con inteligencia, incluso escapamos la gravedad de todo el planeta. Y practicando en la vida diaria, un es la primera que nos permite salir ¿no? del jalón, de los deseos y de todo lo egocéntrico. Y como práctica diaria, ¿cómo empezamos a cultivar el poder del ímpetu que necesitamos? Una y otra vez fortalecemos la determinación que nunca me voy a separar de mi bodichita. Por la mañana en el mero momento de volver a conciencia plena en que nos damos cuenta que aquí estamos, no morí pues hoy aprovecho y todo ese día de hoy no me voy a separar de mi bodichita. esta hora no me voy a separar de bodichita. Y generamos con estas motivaciones que tenemos, pensando primero en los que nos han perjudicado, todos los seres tienen que ser felices, tienen que dejar de sufrir. Por lo tanto, hasta ahora, hasta mi pude edad. Emplearé, emplearé mi cuerpo, palabra y mente en la virtud. Y nunca me separaré de mi bodichita. Hasta hoy, desde hoy hasta la muerte, emplearé mi cuerpo, palabra y mente en virtud. Y nunca me separaré de mi bodichita. Desde hoy hasta mañana esta hora, durante esta hora y así seguimos cultivando esta determinación muy firme y así creamos el impetu y el compromiso es entre ahora y el momento en que ya se me llega un precipicio y ya me separo del cuerpo, cada segundo voy a ir cultivándolo, durante el día las veces necesario, fortaleces, fortaleces, fortaleces, pero especialmente en la mañana y al fin del día ya que somos en entrenamiento, estamos entrenándonos en bodichita, no llegamos al fin de su cultivo, repasamos nuestras acciones y nos decimos ok, no viví plenamente mi bodichita en todos momentos hoy, no llegué todavía a mi destino, entonces más energía y esfuerzo pongo en ir en esta dirección y lo que no logré hacer hoy mañana voy a hacer y lo que sí lograste hacer que sí lo logré hacer y así voy a seguir viviendo más y más y más y todas las los cinco poderes tienen una manera de practicarlos en la vida y también hay instrucciones como practicarlos en la muerte si tenemos este acercamiento que queremos cuidar a los conectados con nosotros cuando morimos. Entonces es muy importante que morimos bien. Es nuestra manera de cuidar a las personas que nos conocen. El mejor regalo, la mejor herencia podemos dejarles. De poder realmente decirles se fue muy tranquilamente a lo mejor está bien ahora no sufrió no sufrió esto es una herencia incomparable si no tienes bienes que puedes perder a tu familia tienes algo mucho más valioso y en la, en la fase de estar muriendo si hemos y por poder practicar los poderes en el momento de la muerte depende completamente y solo en sí si los practicamos en la vida. Si hemos realmente fortalecido este ímpetu y hemos una y otra vez nos hemos hecho esta determinación, voy a vivir con Bodhicitta, nunca me separaré con Bodhicitta. Si vivimos con esta actitud fortalecida, fortalecida, fortalecida, fortalecida, en el momento de la muerte, vamos a poder generar la actitud que durante ahora mientras estoy falleciendo no me voy a separar de mi bodhichita y durante el bardo tampoco. no me voy a soltar mi y morimos para el beneficio de otros de todos modos íbamos a morir pero podemos morir de como ofrenda a otros, mira es posible Morir con paz. Para ustedes, no. Les voy a ofrecer esta última memoria de mí. Que estoy bien. No se preocupen. Estoy perfectamente bien. Morimos con el pensamiento que ahora, cuando me voy, esto tengo que dejar por atrás. Pero guardo conmigo lo más valioso de todo lo que tengo, que es mi ponche. Esto sí guardo conmigo mientras Vamos imaginar la protección de tener esta actitud cuando vamos, y también se ve que es cuestión de hábito, de familiaridad, y por lo tanto en el orden en que se las explica y practica en la vida, en la vida, el siguiente poder que vamos cultivando es la familiaridad. Y lo que debemos de saber, que es que si realmente tenemos bodichita en este momento, no es ningún problema, no es problema, en el parto habrá muchas personas que podemos proteger y animar y acompañar realmente, si tenemos la protección de esta actitud va a ir con nosotros y no nos peleamos para ¿no? y además de, del beneficio de, de que el karma negativo no crezca en un ambiente de bodichita esto es un, una protección enorme para la siguiente vida, también tenemos la protección que la bodhichitta corta la desorientación del bardo. Y lo que, lo que hace peligroso y espantoso el estado intermedio son las apariencias ¿no? poco familiares, la desorientación que tenemos. Pero si tenemos muy, muy claro que cualquier cosa me surge en mi camino, sé para dónde voy, sé cuáles son mis prioridades. prioridad es cultivar mi bolichito, nunca separarme de esto. Es mi prioridad. Y busco oportunidades de cuidar a otros. Es la orientación, no de hacerme mi bien, sino para otros. Con esta orientación pura, no importa qué surge. Ya sabemos qué íbamos a hacer, qué vamos a hacer y qué hacemos. escuela sabe que tiene que cuidar sus niños. Cuando empieza a tener no sé, un terremoto sabe muy claramente que ella necesita cuidar a los niños, no hay confusión, no hay tiempo para mucha elaboración mental. No, no, no yo no los tengo que cuidar. Este ímpetu este ímpetu la cualifica a cuidar el espíritu y le protege completamente de desviarse de pánico. No se puede, no hay espacio para pánico porque están pensando en los niños. No en, no, qué hago, pero qué me pasa. Esto en sí crea pánico. Pero, ah, que ellos necesitan, ellas necesitan, ah, están panicados, ¿qué hago? Esta es la orientación que nos protege en las situaciones en que pánico fácilmente surge. Y el bardo es una de estas situaciones. Y más entendemos cómo funciona el ego que nos hace, cuáles experiencias pone en movimiento y que paramos con bodhicita más auténticamente. Nunca queremos separarnos de, de bodhicita. Nunca queremos estar sin esto. Y aún si la bodhicita que tenemos es un... ¿no? Baby bodichita, bodichita chiquita. Mama. Esto es lo que tengo, lo guardo, lo estoy nutriendo, es mi mejor, ¿no? No importa si es poco, vemos lo valioso que es y lo vamos cultivando, dando condiciones para crecer, dando espacio para crecer, cuidándolo, protegiendo. Y por esto tenemos la plegaria, que la preciadamente de Bodhi, donde no ha nacido, que nazcas, y la que sí ha nacido que crezca Al contrario a todos los demás que creamos en esta vida. chita sí va con nosotros. Esto sí puede ir con nosotros, porque es una reconstrucción de lo que somos, de nuestro, nuestra orientación.